Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Carol. Este aporte de estas tres palabras clave para el nodo norte en Virgo y, para el, y tres palabras clave para el nodo sur en Pisces eh, fue hecho por Carol. También astróloga del CAF, eh, siempre está ahí en los grupos ayudando, apoyando. Así que eh, nada, a sumarse al grupo de Telegram, a sumarse a nuestra comunidad eh, que tenés acá abajo, eh, Centro Aprender Astrología Fácilmente, ahí vas a tener todas las novedades de los cursos. Ahora va a salir un nuevo eh, curso eh, que ese sí va a ser pago nosotros enseñamos astrología eh, fácilmente y en forma gratuita para todos aquellos que ya son astrólogos ahora estamos lanzando un máster en astrología kármica ¿sí? Eh, ese sí es un máster de pago eh, así que bueno no te lo puedes perder pero primero tenés que saber astrología básica y para eso eh, acá tenés las tres palabras claves que mandó carol eh, para el nodo norte en virgo la entrada del karma que venís a aprender venís a aprender la unidad la pureza y el altruismo si tu nodo norte está en virgo venís a aprender a estar en unión ...en comunión, en comunidad... ...a ser puro de pensamientos, de alma, de espíritu... ...y a ser altruista, eso es lo que venís a aprender... ...si, to, si tenés Nodo Norte en Virgo... ...tenés Nodo Sur en Pisces... ...cuáles son las herramientas que traes? ...que sos comprensivo, comprensión... ...que sos sensible sensibilidad y que sos intuitivo la intuición esas son tus herramientas para lograr aprender eso que venís a aprender en esta encarnación. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Va a aparecer como editado ahí, porque aparezco de golpe diciéndote, te mando un abrazo. Pero ya sabes cómo es de dinámico esto. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme, enorme. Eh, Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, pero hoy tiene un hermoso, un maravilloso día. Nos volvemos a encontrar mañana, ya... Empezando la segunda mitad del Zodíaco, Nodo Norte en Libra. Y ahora empiezan al revés. Ya la primer clase de nodos, el primer video short de nodos fue Nodo Norte en Aries, Nodo Sur en Libra. Ahora vamos a ver Nodo Norte en Libra, Nodo Sur en Aries. Te mando un abrazo enorme. Chao, hasta mañana.